video tutorial vamos a ver el funcionamiento de la wiki del campus virtual para ello antes tenemos que saber qué es una wiki y es una herramienta una actividad que nos permite trabajar documentos o materiales de forma colaborativa entre varias personas el ejemplo más representativo de wiki es la wikipedia en este caso me he venido a la página de la universidad de la laguna de la wikipedia tenemos contenidos, tenemos enlaces que van a otros apartados de la Wikipedia, imágenes, ¿de acuerdo? Y lo que probablemente no nos hayamos fijado es que en la parte superior tenemos una opción de editar a la que directamente sin registro ni identificarnos ya podemos hacer correcciones, modificaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí tenemos publicar cambios y podemos aportar en esta entrada si consideramos que hay alguna inexactitud o o algún dato que falta para actualizar después vemos aquí también ver historial aquí podemos ver la evolución de esta página y todos los cambios que, que se han realizado en caso de que esos cambios se hayan realizado de forma anónima pues aparecerá la ip del usuario y en el caso de que sea una persona identificada en la wikipedia pues aparece su usuario pero vamos a poder ver los cambios que han aportado en qué momento en qué fecha y demás entonces esto es la wiki eh, más popular, la que conoce todo el mundo, pero que la parte eh, trasera de edición y de aportación, pues a lo mejor no estaban familiarizadas con la misma. Bien, pues en el caso del aula virtual, tenemos un recurso que nos permite hacer algo similar. Estoy como profesor en este aula y vamos directamente a crear una wiki. Añadimos actividad, wiki. Bien, nos va a pedir un nombre, vamos a plantear este video tutorial con un ejemplo, diciendo que... Es una práctica en la que los propios alumnos tienen que desarrollar los, las distintas fases y demás. Aquí podemos aportar una descripción a este ejercicio y si queremos que se muestre esta descripción en la pantalla principal del, del aula. modo wiki, la filosofía y la definición de una wiki es que sea colaborativa, es decir, que se aporte entre distintas personas. Pero excepcionalmente si nosotros mm, queremos trabajar de forma individual por cada estudiante, pues tenemos la opción de que sea individual. ¿De acuerdo? En este caso, pues cada estudiante va a tener su propia instancia de la wiki. Nosotros como docentes después podemos ver las wikis de cada uno de ellos. Pero bueno, la filosofía es que sea colaborativa, que es como viene por defecto. Y un campo obligatorio que tenemos que cumplimentar nosotros como docentes es el nombre de la primera página, que lo habitual es que sea el propio nombre de la wiki, no tiene por qué, pero bueno, es lo habitual. También podría ser índice, pero bueno, eh, vamos a poner en este caso práctica 1. Bien, el resto de opciones las podemos dejar, no hace falta eh, modificarlas, pero explicarles esta opción de formato por defecto. Tenemos tres formatos para la edición de la wiki. Les recomendamos que mantengan siempre HTML, tanto para ustedes como pensando los estudiantes, que al final son quienes van a usar extensivamente la herramienta. Estos otros dos formatos son específicos con una sintaxis especial que suelen usar las wikis tipo Wikipedia y otros software para este tipo de plataformas. Forza Formato obligaría siempre a usar HTML, pero les recomendamos que lo mantengan tal como viene por defecto. Bien, vamos a guardar los cambios y mostrar. Y ya nos vamos a encontrar que se ha creado la primera página con el nombre y nos pide el formato para esta página. Como hemos dicho, dejemos HTML y creamos la página. Y ya podemos empezar aquí a incorporar contenido. Esta sería, por así decirlo, la, la página principal de la wiki, que va a estar formada por un número indeterminado de páginas enlazadas entre sí y con contenidos, imágenes, enlaces, etcétera. En este caso vamos a poner, por ejemplo, índice y vamos a poner semana 1 para seguir con, con el ejemplo y semana 3. Como docente les vamos a proporcionar a los estudiantes ya este esquema, esta estructura muy básica de cara a la wiki. Le damos a guardar y si accedemos a la wiki, desde fuera, vamos a encontrar un recurso que se llama práctica 1, una actividad, y que tiene este índice de aquí. Bien, a continuación tenemos estas pestañas de aquí, donde editar, volvemos a la página de edición, como hemos visto. Comentarios nos permite añadir comentarios a cada página, por ejemplo, eh, revisen esta página porque falta la revisión de la bibliografía con las normas APA. ¿Vale? O igualmente un estudiante puede decir, profesor, eh, en esta pantalla no incluimos las imágenes dado que no, incluimos, dado que no localizamos ninguna que no tuviese derechos de autor. ¿no? Ese tipo de comentarios extra al contenido. Historia, esta opción es muy relevante porque nos permite hacer un seguimiento de las aportaciones de cada usuario e incluso revertir un momento de la wiki a una situación anterior en caso de que se haya producido algún error, ¿no? digamos que hemos borrado, un estudiante ha borrado por error el contenido de una página, pues podemos volver a otro momento anterior para recuperarla. En el mapa nos vamos a encontrar con un índice con todas las páginas que se van creando, ahora lo vamos a ver. Ficheros, viene a ser una especie de repositorio de ficheros que usemos en la wiki, por ejemplo, eh, imágenes y demás. Y administración, esta opción de administración solamente la tenemos nosotros como docentes, mientras que el resto de pestañas la van a tener también los estudiantes y en administración nos vamos a encontrar algunos recursos eh, básicamente lo que nos permite es borrar páginas que queremos eliminar vale. eh, es al el final para que se usa administración. Bien, vamos a ver cómo se crean nuevas páginas y cómo se enlazan que es también eh, lo, lo básico en el uso de la wiki. Vamos a tener que ir a editar y vamos a hacer, siguiendo este ejemplo, aquellas palabras o frases que queramos enlazar, me voy a poner así con el espacio, las tenemos que incluir dentro de doble corchete. De esta forma el sistema sabe que tiene que crear un enlace que vaya dirigido a una nueva página sobre la semana 1. Vamos a guardar los cambios para que lo vean. ¿Ya? Aquí tenemos semana 1, lo ha puesto en rojo porque hemos creado el enlace, pero todavía no está creada la página de destino. Si pulsamos, pues ahora sí vamos a crear la página de destino que se llama semana 1. Como hemos visto anteriormente, el formato mantenemos HTML, crear página y ya tenemos ya una segunda página donde incorporar el contenido, darle formato, enlaces, etcétera, etcétera. Voy a guardar los cambios y aquí tenemos esta segunda página. Si me voy de nuevo a mapa, ahora ya vemos que tengo la página de práctica y la de semana. Esto está ordenado alfabéticamente. Es práctico el mapa cuando tenemos muchas páginas que se han ido creando porque al final la wiki... Puede ser un elemento vivo que se va desarrollando poco a poco y va ampliándose, ampliándose, ampliándose. Con lo cual, en un momento dado, ir directamente a la navegación a través del mapa puede ser cómodo. Bien, también tenemos... Eh, también tenemos... Bien, voy a ir a Mapa, a la pantalla principal del Wiki, Práctica 1. Y si se fijan, ya no aparece en rojo, ya aparece con el color de un enlace del aula virtual. ¿Por qué? Porque el sistema sabe que ya está creada la página de destino. O sea, ahora vamos a Semana 1 pues ya tenemos el contenido de la semana 1. Bien, vamos a ir a Historia y es importante tener en cuenta que la historia es por cada página, es decir, tenemos la evolución de la página de la semana 1 y si nos vamos para atrás o vamos aquí a través de mapa a la de la pantalla principal nos vemos el índice, también tenemos la propia historia del, de esta página, ¿vale? la, en la pestaña Historia va asociada a cada página de la wiki. Bien, ahora vamos a, a cambiar de usuario y vamos a acceder como un estudiante, que lo tengo por aquí, alumno 5, apellido 5, a este mismo aula virtual. Le voy a dar a F5 para que me refresque la pantalla y ya aparece la wiki que acabamos de crear como docente. Bien, como estudiante accedo a la wiki y me encuentro ese índice que creó el profesor o la profesora. Tenemos las mismas pestañas que hemos visto excepto la de administración. Y vemos que aparece enlazado semana 1, vamos a pulsar en semana 1 y de la semana 1 ya estamos en, en esos contenidos. En todas estas páginas, tanto en la semana 1 como en la principal, el estudiante puede editar y puede hacer una corrección o puede añadir más información, etcétera Podemos poner aquí portada y el alumno, bueno, portada no sería práctica. No estamos haciendo esto como alumno, si yo pongo práctica 1 y le pongo los dobles corchetes, ¿qué estamos haciendo como estudiante? pues estamos poniendo un enlace que vuelva a la pantalla principal, vale, esto lo hemos hecho como estudiante. La pantalla principal, la primera página de la wiki también la puede editar el estudiante y en este ejemplo pues el estudiante dice oye a mí me ha tocado la semana 2, tengo que hacer el informe de lo que se trabajó en la semana 2, las fotos que sacamos, etcétera. Pues el estudiante pone semana 2 el doble corchete ya, el sistema sabe que, se vamos, que lo tiene que enlazar y se va a crear una página, por eso está en rojo. El estudiante pulsa en semana 2 y mantiene HTML y crear página. Y ya, pues puede aquí lo mismo, ir preparando, escribiendo, etcétera, etcétera preparando el contenido. Guarda los cambios y si nos vamos a mapa práctica 1, pues ahora tenemos semana 1, semana 2 y semana 3, tenemos tres páginas en total que sería la principal, la de semana 1 y la de semana 2. A partir de aquí, pues los estudiantes, ese conjunto de estudiantes, irían colaborando, ampliando y trabajando este contenido colaborativo. Si vuelvo como docente a la misma... Voy a cambiar de pantalla... A ver si puedo cambiar de pantalla... Para volver a la pantalla en la que estoy como... Aquí estoy, como Alberto, que estoy como docente en este aula. Tengo aquí la wiki y me aparece ya los cambios que ha hecho el estudiante. Si yo ahora en esta pantalla del índice que estoy en práctica 1 me voy a la historia de esta página, pues vemos que este usuario, Alberto, hizo cambios el, a, la, a esta hora, después hizo otra serie de cambios a esta hora y después el estudiante también ha hecho cambios eh, un poquito más tarde. Este estudiante con este nombre de pedidos, este día y esta hora. Si yo quiero comparar los cambios entre la versión del alumno 5, entre la versión 3 y la versión de 2, pues tengo estas dos opciones marcadas. Si quiero comparar los cambios entre la versión 3 y la versión 1, pues con estos checks de aquí puedo decir con qué versiones quiero comparar. Entonces quiero comparar los cambios a ver qué ha aportado el alumno 5 respecto a la versión que había hecho yo como docente. Le voy a comparar. vale, Aquí lo vemos y vemos que el, el estudiante aquí no estaba enlazado hizo el enlace a la página a la semana 2 en este caso de acuerdo vuelvo aquí a historial y lo mismo aquí puedo ver los cambios originarios incluso entre, entre las dos versiones del que creó el profesor ¿Vale? inicialmente no estaban creadas el, las distintas semanas mientras que en, el, en la segunda actualización, unos minutos después, ya había creado eh, las la tres semanas y el enlace. Yo, como docente, eh, voy a poder restaurar y volver a un paso anterior. Vale, lo vemos aquí, restaurar. Lo puedo hacer también con el caso del, del estudiante, el de la versión 3 y la versión 2. Tengo aquí restaurar. Vamos a decir que este estudiante ha cometido un error y lo ha hecho mal y que vuelve a la versión anterior. Pulso. A restaurar, le digo que sí, que estoy seguro, si estoy seguro significa que la ese cambio 3 con las aportaciones de estudiantes se van a eliminar, se pierden, vale entonces hay que estar seguro de que, de que sí, de que sé lo que estoy haciendo y aquí vemos que efectivamente la... la semana 2 que había enlazado el estudiante ha desaparecido fíjense que estábamos trabajando sobre el historial de la página del índice y lo que ha desaparecido es el enlace simplemente de esa pantalla de índice. Pero la página que creó no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque eso es una página independiente con su propio historial de cambios. vale Con su propio historial que tenemos aquí. Entonces si yo ahora mapa, voy a la semana 3, tiene su propio historial. Entonces aquí solamente ha, ha realizado cambios de estudiante. Y si quiero eliminar también la página que creó el, el, este estudiante, ahí sí que yo como profesor, tendré que venir, buscar aquí la, bueno, localizar la página, que en este caso es la semana 2, ya que estoy en ella, ¿no? Ya estoy en la semana 2 y la eliminaría. ¿De acuerdo? Vale, aquí me está diciendo si la quiero crear y no, no la quiero, no la quiero crear, pero lo acabo de eliminar. Bien, ahora vuelvo a mapa y la semana 2 ha desaparecido. Voy a volver a la pantalla principal y bueno, si bien eh, tenemos que tener claro, y para los estudiantes tenemos también que explicarles esa casuística de el doble corchete para crear nuevas páginas, nosotros como docentes incluso podríamos dejar ya las páginas creadas para todos ellos, en este ejemplo crear las tres páginas creadas, y eh, que los estudiantes directamente editasen el contenido de cada una de ellas, si queremos simplificarlo En cuanto a eliminar contenidos y eliminar páginas, puede ser un poco más eh, complicado la parte de restaurar, de ver cambios de las versiones, pero realmente es simplemente cuestión de práctica, dado que las opciones son muy pocas. Simplemente podemos comparar una y otra y si queremos restaurar y volver para atrás. Y si en algún momento queremos eliminar alguna página. Esas son las distintas casuísticas que podemos utilizar. En un segundo vídeo tutorial vamos a ver el uso de la wiki con grupos de estudiantes diferenciados. Si tienen alguna duda sobre esta actividad tipo wiki, también pueden contactar con la unidad para la ausencia virtual.